Vareta, marihuana, librilla dispara, va realizada. Fin historia, la pienso acá en la tarima sin poder enfocar mi música. Recuerdo la base el universo. En el barrio no ando con lo que acá pasó en la hora que me Tengo el tatuaje del ojo que, que todo, todo lo bebe, más que las personas que andan anda pensando, pensando por, por quien sube a la, a la ceremonia. ceremonia. Yo voy con, con mi bareto, con bareto armado, hago que llegue sangrando. Soy armado a mi mundo, grande grande mi esqueleto. Poético gangsta, real y un Hago mi figura antes de salir a plonearme a ver mis ojos. Bellos. mi pasado fue despierto en letras escritas antes del Bolívar, el pasado cuenta fui una planta natural que lo fuera mi semilla, se podría escribir como fuese ese pensamiento que la base carga y más que soy el hombre que hoy te podría disparar de nuevo, en el barrio solo estoy, chico estilo, entiende estilo a ah, chico relativo, rally estrella esta mierda y deja de estar pensando en toda esta mierda que tanto sueñas, explico el pensar que te va entrando, es algo de esta música ganzarra, mi nombre ya está disparando, tengo almas acá en el papel, te explico, podría dejarte algo de mi levita, baba, sostén mi letra tengo mis manos saltándome al presente que carga mi cerebro, tengo mi cadena, soy este colombiano, porro volador es relativo al poder, con elevarme toso por disparar en pie, en la imaginación que hoy sonó me trastorna tu sostena, las sombras sostén las cuadras entre el hielo, este viento. Rapiando RL, acá nos, nos encontramos. encontramos Rally Rima, Gams, la arma entre la base palpitando Tan solo voy por esto, golpear, disparo No me quedo quieto, consigo mi nube de rocas de lava Acá te dejo, las calles serán que se repiten Hago posible mi letra que levite Tengo posiblemente un corro para carburar ya Estoy escalando 95 experiencia, Tengo armas en veredas, granadas, explore el planeta miles zonas urbanas, callejeras, mantuve mi espalda resguardada. De ojos en mi espalda, a mi guarda soy mi guardaespalda. En mi palabra, estoy enamorado. La marihuana me golpea, como las mujeres que hacen que esto sea. Por su belleza, carácteras, algo por la vida. Me dicen las bellas que me golpean. Este tema, tema hoy te lo disparé frente a la mente de mi UGA superhéroe Verso a los océanos, verso a la tierra, tierra, verso al aire, verso, verso al, fuego, al fuego Que el verso rasca lleno mi mano de pisquero Hachis que salen del filtro de, de mi, mi barrio, barrio, Que hoy armo un cigarro tomando trago Rat, bareta, marihuana Rally brilla dispara base realizada, fin historias relatadas, pienso acá en la tarima sin poder enfocar mi música en la tarima. Rad, bareta marihuana, rally brilla dispara base realizada, fin historias relatadas, pienso acá en la tarima sin poder enfocar mi música. Recuerdo, vuelo la base. Rad, bareta marihuana, rally brilla dispara. Rad, bareta marihuana, rally brilla dispara. Rad. Marihuana, rally brilla, dispara.